El presidente del partido de la Liberación Dominicana PLD, Leonel Fernández, se mostró en desacuerdo con la implementación de las primarias abiertas para las elecciones de los candidatos con mira a los comicios del 2020, al considerar que elegir sus representantes es una decisión del partido. Porque el argumento nuestro es que una ley no puede decir cómo un partido escoge a sus candidatos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 En otro orden, el expresidente de la República también se refirió a la tardía en la construcción de obras de desarrollo para la provincia de Duarte, como la Avenida Circunvalación, Hospital de Especialidades, entre otras obras de igual importancia. Bueno, anoche hablamos de eso también, o sea, esas obras y muchas otras carreteras, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, múltiples, ¿no? Eh, fueron presentadas anoche y lo que estamos convencidos es que en el tiempo